Me da mucho gusto compartir con ustedes un mensaje desde México. Saludo con afecto a la doctora Karina Batjani, nuestra secretaria ejecutiva de Claxo, mujer ejemplar en su liderazgo, ejercido con gran capacidad de conciliación, con una trayectoria única ampliamente reconocida en los temas de género y política de cuidado en beneficio de las mujeres más desprotegidas y vulnerables desde el trabajo no remunerado en el hogar y en el mercado laboral. Les extiendo un cálido saludo en mi calidad de directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Represento a una comunidad de más de 3.000 alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado y 368 profesoras y profesores, reconocida en América Latina como una de las mejores entidades académicas en trabajo social. Trabajo social constituye al profesional de la escucha activa más cercana a las personas, la intervención y el desarrollo comunitario de la investigación social y multidisciplinar que busca dar el pulso de la atención, el diagnóstico y factores de protección contra las diversas vulnerabilidades y problemáticas sociales estructurales y emergentes en nuestras sociedades. Trabajo social siempre apuesta a reconstruir los tejidos inherentes a las relaciones la calidad de liderazgo y los desafíos más complejos y cotidianos que enfrentan las personas, las instituciones, las organizaciones, las familias y las comunidades. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM como Centro Claxo, México desde 2015, siendo testigos primero y ahora participantes en la construcción de la historia edificante, influyentes posicionamientos y diagnósticos de coyuntura, y por la extraordinaria vocación crítica de esta ejemplar red mundial. Seguramente algunas y algunos de ustedes han, cambiado, eh, han caminado perdón, sobre nuestras aulas y nuestros auditorios. Hay quienes recordarán que en 2017 fuimos sede de la conmemoración del 50 aniversario de la red Claxo, Y aquí, en esta Escuela Nacional, respiramos la sencillez, la nobleza y la rigurosidad ideológica e intelectual de los debates y personalidades inolvidables propias de nuestro consejo latino. Se nos ha distinguido a su vez al participar en liderazgos colegiados en grupos de trabajo de la red, particularmente en el, estu en el de estudios críticos en discapacidad, re re derivándose reflexiones y seminarios muy significativos y una obra colectiva coeditada sobre discapacidad, una polifonía desde América Latina, consejos editoriales de universidades hermanas de nuestro continente. En ocasión de la Asamblea Extraordinaria y la Conferencia Mundial Caribeña y Latinoamericana de CLACSO 2022 a efectuarse en México, nuevamente seremos sede junto con la Coordinación de Humanidades y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos felices de que puedan viajar a México y a la UNAM. Seguramente podremos conversar con ustedes, escuchar sus aportes y de manera presencial y en línea en un evento magno que renovará la vitalidad reflexiva, decolonial y propositiva de las ciencias sociales y humanistas en, desde y para nuestra América Latina, el Caribe y el mundo. Este es el momento de trabajo social. Muchas gracias y por mi raza hablará el espíritu. Soy el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social presento y me congratulo hacerlo a la maestra Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigaciones y Estudios en Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. A su vez, presento a ustedes a la doctora Julia Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Estudios de Género y del Programa de Maestría en Trabajo Social de la UNAM. Es una oportunidad maravillosa de proyectar a trabajo social con las redes académicas de investigación e intervención transdisciplinar de Claxo, donde creo que podemos construir nuevos cosmos edificantes y publicaciones internacionales conjuntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como bien me presentó el doctor Pedro Iznardo, yo soy Graciela Casas, coordinadora del CIESG, y me da mucho gusto compartir con ustedes algunas de las actividades que hacemos desde la escuela para enriquecer el trabajo social, la parte social de la investigación y la vinculación maravillosa que tenemos ya desde algunos espacios con Claxo Como bien ustedes lo han señalado, una de las eh, funciones prioritarias de Claxo es tener puentes entre la investigación social, las políticas públicas y la academia. Eh, me, a mí me congratula compartir con ustedes que desde nuestro centro hemos estado eh, impulsando muchos eh, aspectos que tienen que ver con la mejora de las condiciones sociales de las personas mayores en particular que es el área a la que me dedico y que en esta eh, en este trabajo bueno hemos colaborado de muchas maneras y pensamos seguir haciéndolo la última colaboración importante para la ciudad de México fue haber eh, participado en la ley de reconocimientos de los derechos de las personas mayores y el sistema integral para su atención. Eh, participado hemos participado como representantes de México en algunos eventos de la CEPAL, especialmente en los que se refieren a, al, a los derechos humanos de las personas mayores, en la cuarta conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derecho de las personas mayores, también que se hizo en Paraguay, en la ONU. Sí, en el noveno grupo de trabajo de, sobre personas mayores, en la, el, el periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abogar por las personas mayores, y bueno, estamos también ahora de manera muy activa, y nuestra última publicación se hizo con la, eh, la red la GES, que es la red latinoamericana, evidentemente con inclusión de varios países de América Latina, eh, para poder eh, hablar de qué está pasando hoy con las personas mayores y cómo queremos aportar al conocimiento a la formación de los especialistas en ciencias sociales y a la orientación de las políticas públicas en la ciudad de méxico pues tenemos una participación muy activa con inapam con inger con la comisión nacional de derechos humanos y con eh, tanto nacional como la Comisión Nacional como la local y bueno pues estamos siempre buscando las mejores oportunidades y las mejores formas de compartir conocimiento, investigación que genere beneficio para este sector de la población. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julia del Carmen Chávez Carapia, yo soy doctora en Sociología, licenciada en Trabajo Social y coordino el Centro de investigación y estudios de género en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este centro ha sido un, una forma de trabajo importante que se ha dedicado a la cuestión de la investigación con perspectiva de género desde el trabajo social desde hace 25 años. En septiembre de este año cumplimos los 25 años. Nuestros ejes de trabajo fundamentalmente son la investigación, la investigación feminista, la investigación desde la teoría feminista y la perspectiva de género, son la formación de recursos humanos que, que conozcan, que investiguen las problemáticas con esta mirada y la formación de redes, así como las publicaciones. Desde el enfoque de la teoría feminista en trabajo social, tenemos que nuestra metodología va desde para y con las mujeres, lo que implica una interrelación con la investigación-intervención, que es una categoría de eh, conformación de lo que es la disciplina de trabajo social sobre la cual giran todos los elementos de investigación. No se investiga por investigar, se investiga para intervenir. Y con la metodología feminista podemos hacer ese empate, esa unión, de manera muy completa, de manera muy integral. También eh, el investigar, desde esta modalidad, pues tenemos que ir formando recursos humanos, estudiantes, egresados, de licenciatura, de posgrado, con esta mirada, porque hoy en día sabemos perfectamente bien que la problemática de género, los problemas dentro de la mirada feminista son muy importantes y tenemos que abordarlos desde las ciencias sociales y en particular desde el trabajo social. Este planteamiento de investigación, intervención, nos permite también poder eh, tener acciones directas con grupos de mujeres, con grupos de hombres, con familias, en este proceso, sobre todo con la mirada de género, pero desde la violencia de género, desde la violencia en las familias. También otro elemento importante que hemos establecido eh, son las redes las redes de investigación. Desde la disciplina estamos ya en proceso de consolidar la red nacional de investigación en género y trabajo social y estamos organizando y, y diríamos que está en desarrollo la red internacional con, esta misma, con este mismo planteamiento. Entonces, estos elementos consideramos pues son rectos, son situaciones que están en construcción, así como las publicaciones. Nosotras en el centro tenemos varias publicaciones, alrededor de 36 cuadernos de investigación que van tratando diferentes temáticas desde esta mirada eh, fem, feminista, metodológica de género para analizar problemas como son familia, como son jóvenes, como son adultos y adultas mayores, como es, son situaciones de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos, la violencia en la familia, la violencia de género, el trabajo doméstico, el cuidado, en fin. Son estos cuadernos que tenemos ya eh, cuatro épocas conformadas por 36 publicaciones. Y bueno, aparte de algunos libros, que también todo esto son producto de diferentes investigaciones que hemos realizado a nivel nacional e internacional. En este sentido, pues es lo que se pretende plantear en este proceso que ustedes en Claxo llevan, pues para establecer esas coordinaciones, esos eh, trabajos en conjunto que nos pueden permitir seguir creciendo, que nos pueden permitir retroalimentar estos procesos del conocimiento y como es un objetivo de las universidades y también del mismo Claxo formar nuevos recursos o recursos humanos con estas miradas nuevas que se requieren dentro del ámbito de las ciencias sociales. Gracias.